Acabo de tubular. Adelante atrás. Adelante y atrás. Atrás tengo Double Down. down. Nos vemos cabros. Está ahí, está ahí, está ahí. <risa> <risa> <risa> Como ahí derramando. <risa> ¡Oh! oh Trialera. Oye, oh. oh, en verdad tengo harto agarre atrás, güey. Este, este no va Una vaca pajera. Me acordaste weón al huaco de Lonkebay. Ya no queda nada de luz. ¿Desbloquearon todos? Bueno, oh, venimos fuerte. Oh, qué rico, weón piedra. Oh, está rico ese segmento, estaba muy zapateado. Bloqueo, bloqueo. Se me corrieron un poco las patas, pero las enganché, como que me avispé y dije, oh, está zapateado. Oye, ya hablando de, Mira, ¿qué hizo esto, güey? Árdale. Porque el spank yo lo encuentro rico, es grande, es finito, tiene una serie de cuestiones, pero tiene auge. No, ¡Oh! ¡Oh! Hijo, no, ¿cómo se agarra. Oye, pero no te suelta la pata. No, hay que acostumbrarse. No, hay que no. acostumbrarse, Estaba hasta filete. Oye, Gris, ¿por qué hay tanta diferencia entre esos pedales y esto? La forma de los pines, tu, tus pines tienen como el hilo, ¿no? La hueá es cóncava ¿eh? y la plataforma es gigante. Oh, cómo me quedé! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Cómo pasaste la roca allá arriba, hueón! ¡Fluidez! Queda fuerte, gris weón. Uh. Uh. Zafando. Iba ahí fuerte, fuerte weón. ¿Cómo que no andáis hace rato? Soltándole, que chico oh, soltándole todo. Ay, oh, buena weón. Buon y hay como loco. Creo, creo, creo, creo, creo, creo, creo, creo. bla bla bla, bla, bla, bla. como ya sabateando la wow Casi la pierdo por, por cambiar de línea al final, weón. Bueno. No, va. Va fuerte y va confiado, weón. Bueno. Está loco, está loco y no sabe lo que hace. Hola, hola. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están? Buenas, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Creo, pues, iba allá del asteropol. Era Cristian Burr. Oye, pero es más abajo que una foto, ¿no? Pero por supuesto. ¿Cuántos son, chiquillos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, bueno. 5, 5. ¿Estás buscando ya, pues? Bueno. Yo sigo a los 14.000. Eso, suscriptores. Sí, pues. Bacán. Veamos uno ahí abajo. Le voy a hacer bueno. a Chris que para un poquito. Dale, pues, eso, bueno. Bueno, chiquillos. Vienen unos cabros muy tela. Es que estoy rico con la chucha. Oye, que hay fuerte, weón. Cabro pesado, sí, vamos a andar tranqui, me dijo. Sí, tomémoslo con calma, me dijo. Sí, no anda hace harto, me dijo. Mentiroso. La presión de la cámara, Mentiroso. Imagínate. La presión de la cámara. Oye, iba llorando. Dije que me va a matar por culpa de Chris. Yo bueno, creo que es la primera vez que saltó de así. chiquillos. Salen a andar harto, ¿cómo estáis? Acá yo vengo Uh. Bacán, ¿cuándo el video con las NAMN eh, Creo que todavía falta. ¿Falta? Sí. ¿Cuatro más. <risa> Se fue como tres semanas más. <risa> una Dale. Bueno, Dale. compadre. ¿Repartieron los stickers? Ahora, ahora los paso. Buena, filete. Y creo que me queda como uno más así, ¿no? Sí, buenísimo. Se lo voy a dar a Chris, mira. Ah. Chris, Chris, lo único que quiere es un sticker. Ah. <risa> Alcanzamos justito con la luz. No, un placer. Motivados, cabrón! ¿Y este va a virar YouTube o no? Eh, después de ver cómo se tiraba Chris, sí se va seguro. Sí. Íbamos fuerte para abajo, Voy a poner esta hueá bueno. acá, ¿Filete? Toma, monte. Ay, si, ahorita ha <risa> estado Ha estado movido, güey. Ya estaba esperando, te Entretenido habernos encontrado, güey. en lo curro, güey, para ir a los trapenses. A Saltos ilegales todo el rato. Sí. Bueno. <risa> Ahora está lleno de bike parks. Hasta yo estoy haciendo uno Buena acá, Un gustazo Que estén súper bien Cuídense Un, un, un fake Chao socio, que estén muy bien Esperamos este video De todas maneras, me voy a tener que esperar como un mes socio Nos vemos compadre Estén muy bien Un Bunny Hop con el asiento arriba A dos ruedas Estilo inglés Español Americano Uh. <risas> Muéstrame cómo haría un caballito con el acento ahí arriba. Eso es. <risas> Buena, a gozar. Pásalo bien, cuídate. Voy de vuelta para la casa y acabo de entender por qué el choque estaba tan extraño. Oh, bajé bloqueado. Éxito.